Muy buenas chicos y chicas, y bienvenidos a Fenol Nostro. Os dije que os iba a traer otro capítulo. Hoy tampoco me encuentro muy bien, por eso os pediría que le diéis un poco de like, y compartir, a ver si me puedo hacer el tratamiento una vez que lo agradecería. Os vengo a contar eh, dónde paso mucho tiempo de mi día. Este es otro sitio, es la ducha. Aquí me encierro y, como es un espacio más o menos estanco, que no hay mucho ruido, aunque están haciendo horas al lado, eh, me encierro aquí y con el agua caliente me calmo bastante y esto para las personas que tienen ansiedad o de depresión realmente es un tratamiento que funciona bastante bien yo me pongo música, me pongo mis velitas y me quedo aquí sentado como estáis viendo en este caso saldría sin ropa pero no puedo salir sin y nada más chicos, deciros que cruzamos el umbral de los 7 millones de visitas deciros que en TikTok estamos a los 3000 que en Instagram hemos llegado muchísima gente estos últimos días y que se está haciendo un esfuerzo importantísimo muchos me preguntáis ¿Cómo puede ser que se publiquen tantos vídeos si yo estoy en la cama? Es que, eh, primero os voy a decir que yo soy muy inteligente, solo primero, ¿vale? O sea, aunque tenga una enfermedad, tengo una inteligencia bastante alta. De hecho, creo que todas las personas que tienen una enfermedad mental es porque son inteligentes. Si no, no tendrían una enfermedad mental. Eso lo explicaré otro día. Lo explicaré mañana, por ejemplo. Entonces, eh, yo tengo vídeos que están saliendo ahora y a lo mejor los grabé el año pasado. Y están programados desde el año pasado. Porque tenéis que pensar que cuando tienes una enfermedad como la mía, no hay, un, no hay un factor predictivo. Y es como esto, yo ahora estoy aquí y no sé si mañana podré levantarme y venir aquí. Por eso os digo que como es todo tan aleatorio, hay que estar preparado. Porque cuando tienes una salud mental, aquí estás hoy y mañana quizá. No estás. Sin más, me despido. Muchas gracias a todos. Os quiero muchísimo. Y recordad que tenéis la colección de, de los juegos de YouTube, que quiero esos 10.000 likes para sortearla a toda. De todas maneras, hemos empezado a hablar con agencias y quizá vamos a visitar algún influencer. Pero bueno, eso lo dejamos ya como un secretito. Un abrazo y hasta la próxima.